Hey, ¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido el día de hoy desde aquí República Dominicana de la mano de Vega Móvil para traerles a ustedes el CS55 de la marca Chang'an. Arranquemos. Bueno señores, este de aquí es un SUV crossover de la familia de Chang'an y uno de los productos más importantes para la marca, representando gran cantidad de ventas a nivel mundial. Vamos a encontrar particularmente una configuración de vehículo tipo Crossover. Crossover significa algo así como un vehículo de multipropósito, tanto para las ciudades como fuera de la misma, por estas cualidades de pases ruedas. Además, esta misma identidad, 360 grados. Sucede por varias razones, pero la principal es que si golpeamos esta pieza, es de fácil reemplazo y es más económico para el bolsillo pero la joya de la corona obviamente es esta, su motor 1.5 litros, motor turbo de 180 o 185 dependiendo el mercado y 222 libras-pie de torque acoplando una transmisión de 7 velocidades lo que sin lugar a dudas le da una de las dinámicas de conducción más interesantes de esta categoría hablemos en este momento de la configuración del diseño para este producto de Chang'an las luces cuentan con tecnologías LED, todo esto es prolijo el logo esta versión de aquí tiene ausencia de cámara y además la configuración se ve bastante extraordinaria ahora rines de 19 pulgadas aleación en aluminio sistema de discos adelante y también sistema de discos hacia la parte trasera vamos a notar estas identidades de colores las cuales también están hacia la parte de abajo las ventanas son preciosas con un estilo de diseño ascendente para darle una característica coupé y deportiva a la misma. Además, todo esto parece una sola pieza integrada. Hacia la parte trasera creo que está la magia del vehículo. En todo el esplendor de esa palabra. Ya que vamos a encontrar un esquema de luces. Que nunca he visto en ningún tipo de vehículos. Y estas de aquí se ven realmente preciosas. Son muy completas, bastante grandes con tecnologías LED. CS55, versión PLUS sensores activos de parqueo contamos con este pequeño spoiler el cual tiene la identidad de la marca y es esta característica tan particular aquí descubrimos un espacio bastante amplio para el segmento y la categoría que representa podemos quitar esta bandeja descubrir grandes espacios a costado y costado y si retiramos esta bandeja de aquí encontramos nuestra llanta de repuesto ring de acero tamaño temporal o ring temporal hablemos en este momento de estructura de seguridad se trata de un producto con control de tracción control de estabilidad sistema de frenos con ABS, EBD y BA ABS anti bloqueo, EBD distribuidor electrónico de frenos y BA precargadores del sistema para frenados en emergencia el interior de este vehículo es una cuestión de diseño europeizado y bastante especial de hecho esto de aquí cuenta con plásticos especiales cueros hacia estos costados estos materiales se sienten muy bien al tacto y la configuración de las ventanas se siente muy bien cada una de las sensaciones de los botones los asientos tienen este color bitono tipo de color beige champaña arriba costuras micro perforados en nuestras espaldas para que nuestras espaldas no calienten tanto y también en la parte de nuestras piernas tenemos estas paletas a los costados para permanecer siempre en una muy buena posición de conducción bastante centrados el timón es muy bonito bastante minimalista y muy limpio una característica tipo tesla o tipo Peugeot esto indica que es un timón achatado arriba, achatado abajo configuraciones de cruz control hacia este costado y navegación multimedia y computadora de a bordo como pueden ver es muy limpio con costuras en la parte interna y también es muy ergonómico. Tiene configuraciones en altura y profundidad, todo esto de forma mecánica o de forma manual. Como pueden notar la pantalla multimedia se ve muy limpia, es tipo wide y una interfaz bastante especial. De hecho voy a mostrarles a ustedes aquí la cámara de retroceso, es HD con guías dinámicas y los colores corporativos son bastante frescos podemos configurar desde aquí el sistema de audio interconectividad para teléfonos de última generación y otro tipo de características las cuales están disponibles en esta configuración tan especial el sistema de aire acondicionado está aquí aire acondicionado automático recirculación desempañadores incluyendo los espejos laterales la palanca de cambios es este tipo gatillo y podemos conducir de forma secuencial con la misma. Cambio menos y cambio más. Tenemos nuestro drive mode Sport, normal y económico. Además, podemos mirar el ángulo muerto acerca de la parte derecha. Miren nomás aquí en la pantalla multimedia. Podemos estar vigilantes de lo que está sucediendo en ese costado. Y un sistema de freno de parqueo de forma electrónica. Hacia la parte trasera, espacios de porta bebidas. Aquí contamos con espacios aproximadamente unos 9 litros todo esto está recubierto en piel con estas costuras identificadoras de este producto tenemos un espacio aquí para nuestros dispositivos móviles inteligentes puerto USB para conectar con nuestra pantalla espacios 12 voltios aproximadamente tenemos una configuración muy limpia en todo el sentido de la palabra, bastante minimalista y esta configuración de aquí con esta costura y plásticos especializados como pueden ver esto está muy bien trabajado aquí contamos con un esquema de diseño que me llama realmente la atención una de las cosas que más me gusta del producto en cuestión es este clúster de instrumentos el cual está prácticamente en nuestro campo de visión y eso es una tarea interesante dentro de este producto ya que pocas marcas cuentan con esta interfaz de esta manera significa que no tenemos que mirar por debajo de nuestra de nuestro timón para poder ver lo que está sucediendo en nuestra computadora de a bordo ok aquí en la parte de atrás tenemos configuraciones en plásticos especializados en estos costados igualmente buenas calidades y demás características contamos con eleva vidrios de un solo toque y además estos de aquí son anti pinzamiento o anti atrapamiento si tienes un perro si tienes un hijo pues si mete la cabeza aquí por accidente y subes la ventana, esta se va a devolver. Para que lo tengan en cuenta. Esquema de aire acondicionado, conductos para la segunda fila y puertos de carga rápida 2.1 amperios para conectar nuestros celulares. Hacia el centro un espacio de dos portabebidas, todo esto acolchado y de muy buena calidad. Igualmente los asientos tienen micro perforados tanto en las espaldas como en nuestras piernas y los cinturones son de tres puntos, pretensionador y limitador de carga asientos ISOFIX para nuestros niños este de aquí, el CS55 Plus en esta ocasión para el mercado de República Dominicana de mano de Vega Móvil está disponible en las cuatro sedes así que si ustedes quieren una joya de estas ya saben a quién preguntarle no siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión y con un próximo vehículo este de aquí me dejó sorprendido en su nivel de acabado interior y su potente motor. Ahí nos vemos.